Entre todos, entre todas las administraciones, desde la Escuela de la Organización Industrial del Ministerio de Industria y el Fondo Social Europeo junto con la Diputación, eh, apoyemos al emprendimiento a lo largo de todo el territorio. Y yo creo que son más de, de 100, 120 personas emprendedoras que además, antes os comentaba que tenía un cariz muy particular el, el emprendimiento con la Diputación de Pontevedra y el impronta que la impronta que la propia presidenta eh, le da. Y, y es el gran compromiso que tiene con el emprendimiento en femenino que ha ido desde el principio orientado de esa manera. De muy todos estos co-workings naceron ideas que ose, son empresas que están contratando, que están serando empleo y que están siendo capaces de consolidar o que era una idea, o que era un proyecto, o que era una iniciativa empresarial incipiente en una iniciativa empresarial que se consolida. Nosotros no hacemos coworkings que nacen de nada, no? Sino que nacen de nuestro proyecto Smart PM. Nacen de una longa trayectoria de asesoramiento, de información, de formación en torno a STICs y por lo tanto, a todas esas innovaciones que nos permiten avanzar. Vais a tener unos tutores que os acompañan de la mano, que cuando se inicia un negocio es muy importante esto, ¿vale? que alguien te acompañe, te ayude, te guíe y te resuelva las dudas, por lo que, por favor, aprovecharlos. Y cuando terminemos, vosotros vais a tener que presentar vuestras empresas. Ya no van a ser proyectos, van a ser empresas que van a crear puestos de trabajo.